Muy bien, nos encontramos con Oscar Tejeda. Tejeda, una nueva oportunidad de estar en entrenamiento se va a pesar el buen año que tuviste el año pasado. Ay, no, tú sabes contento, está aquí, otro año más otro año que venimos con más fuerza, con más fuerza, más esperanza de ganar y a trabajar fuerte para conseguir lo que uno quiere. Uno de los mejores años, tuviste con el de en la de Washington el verano pasado. Tú ¿Sabe, sabes que yo desde aquí estaba, como yo te dije, la otra de tus yo estoy puesto para lo mío. Estoy trabajando para cuando yo coja mi chance y me mano. Lo mismo que hice allá, mismo yo voy a hacer aquí cuando tenga una oportunidad. Los ajustes que hicimos. muchos ajustes de ofensivos que se han visto los frutos. ¿Qué ha hecho usted? No, que uno aprende mucho y uno aprende y mientras uno juega en esta liga tú vas cogiendo experiencia y eso y está mucha confianza cuando tú estás en su nivel en Estados Unidos nacionales No, todavía no, sé que gente libre yo estoy identificando como gente libre, pero todavía no no tengo verte en nada de eso ¿Cómo ha visto la convocatoria? ¿Tu nuevo compañero esta No, está bien, muchos muchachos jóvenes, muchos muchachos nuevos que tienen hambre de jugar y de meter mano bueno, como es interesante, viene un traje final a la fanaticada, que siempre se ha identificado contigo por lo que tú has significado para los gigantes del Cibao. No, que este año venimos fuerte y que venimos a fuertazos, que vengan a apoyar el equipo, que vamos a Guatemala. Pero señores, es Tevira, uno de los jugadores importantes jóvenes que tiene conjunto gigantes del Cibao. Esta presentación es especial gigante